Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de eh, cómo conseguir mil seguidores o mil quinientos, bueno, si es posible, dos mil seguidores cada 24 horas en Facebook. Listo, yo ayer les grabé el video, era 21, hoy es 22, donde les mostraba que solo tenía, en ese momento tenía solo eh, 12 mil seguidores y que el día de hoy iban a... Iban a a aparecer eh, 13.000 y mire que es, realmente ha funcionado, siempre funciona entonces para hacer esto les voy a revelar el truquito lo que vamos a hacer es subir contenido que estén eh, pegando en el momento que sean virales en el momento, películas, contenido, lo que sea pero lo importante es hacer ello entonces cuál es el truco que uso yo exactamente yo tengo una carpeta con películas aquí en descarga Mírenlas aquí y de aquí corto mis videos. Entonces, el truco está para que no les genere problemas de copyright. Ustedes lo que tienen que hacer es lo que yo voy a hacer aquí. Miren, supongo yo voy a tomar una película de acá. Vamos a tomar, eh, como, eh, vamos a tomar como perros y gatos, un ejemplo. Y vamos a hacer lo siguiente: la arrastramos aquí y vamos a cortar las partes más relevantes de la película. Y de eso vamos a, cre a crear un Choster o un rail o un video corto como lo llamen. ¿Listo? Entonces yo voy a hacerles un ejemplo aquí. Voy a cortar. Quiero que inicie desde aquí. Esta escena me gusta. Entonces voy a cortar aquí. Me gusta hacerlo con Premiere Pro. Ustedes lo pueden hacer con Filmora. Lo pueden hacer con el editor de video que ustedes quieran. Entonces supongamos que yo quiero estas partes así. Esta hasta aquí lo corto y así sucesivamente hasta dejar todas las partes que yo quiero. Bueno, una vez que ya hayamos cortado todo y lo tengamos aquí, vamos a pegar estas, estos fragmentos. Y una vez que los peguemos, vamos a irnos a Secuencia, Ajustes. Y aquí vamos a seleccionar esta opción y vamos a presionar 3, 84 y, y presionamos Enter esto es para convertirlo en un video eh, eh, tipo celular para que si no nos genere problema entonces al reproducirlo al darle clic aquí vamos a activar la opción efectos en ventana aquí efectos eh, control efectos aquí y vamos a activar estas dos opciones listo entonces vamos a correr aquí un poco el video y vemos que aquí se oculta la, la chica cierto entonces vamos a ampliar esto un poco más aquí y vamos a correrlo un poco aquí para que nos dé un salto. Entonces, aquí lo voy a presionar uno para que me marque allí. Y aquí también uno para que me marque allí. Entonces, al correrlo un poco, ya me da el salto. Entonces, yo aquí lo voy a correr así para enfocarla y así sucesivamente. Entonces, lo mismo voy a hacer con este aquí. Vamos a presionar y ponerle dos en este caso doy un clic y ahora lo corro para que me genere un salto al llegar ahí y así sucesivamente bueno una vez que hayamos hecho ello eh, eh, nos va a quedar el, el video así y una vez que nos queda así bien enfocado en la, en, en la actuación de cada personaje vamos a presionar control m le ponemos un nombre Y, lo, y aquí escogemos la opción para en dónde lo, que lo queremos mandar. En mi caso lo voy a mandar a escritorio guardar y lo exporto. Bueno, una vez que se haya exportado, esto lo podemos cerrar o pueden guardar el proyecto para modificarlo si no les gusta la, la, la versión que hicieron. Y aquí nos queda nuestro video tipo celular. O sea, es como que, que si lo oh, hubiesen oh, oh, oh, grabado con oh, oh, oh. el celular. Olvidas tu guitarra. Listo. Y así lo suben a Facebook Ahora, Una vez que lo tengan aquí tenemos que subirlo a Facebook No lo suban directamente desde el ordenador Tienen que subirlo desde el celular para que quede configurado como un rel ¿cierto? Entonces van a copiarlo Lo copiamos Abrimos nuestro equipo aquí Vamos a pegarlo aquí donde ustedes quieran vamos aquí miren que yo aquí tengo uno que lo cree de Wolf. si lo ejecuto miren cómo va a salir hola ¿por qué este Wolf es tan fuerte Stephen Wolf es fuerte debido a que él se alimenta del mío bueno eso no es el tema entonces vamos allá ahora una vez hecho ello que lo vayamos a pasar el celular vamos a subirlo a nuestra página en facebook, yo voy a ejecutar la pantalla de celular y vamos a darle clic aquí en facebook a tomar la opción real y aquí damos en crear, listo yo aquí tengo algunos que he subido entonces el que hicimos ahora vamos a buscarlo aquí y es este, listo aquí y así va a quedar con el tamaño de la pantalla del teléfono y no nos va a generar ningún copyright ni ningún inconveniente no olviden que el vídeo no debe tener más de 50 minutos listo Ves, perdón, más de 50 segundos. No puedes superar el minuto para que sea un real Y aquí le ponemos el título y luego damos clic en compartir. Y esperan un lazo de tiempo corto para que comiencen a reproducir y a compartir ese contenido. Y automáticamente las personas comenzarán, van a comenzar a seguirlos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.